estamos con un viejo conocido de la casa, pero él se va a presentar de todas maneras para los que no, los han, no lo han visto antes. Aquí está Amikam y nos va a contar qué hace en Mediatek. Hola a todos en TechCetera. De verdad, hace tiempo que no venía. Soy Amikam Bielovetsky, Senior Marketing Manager Corporativo en Mediatek y estoy aquí en CES Las Vegas 2023. Bueno, Abicam, cuéntanos qué van a mostrar y qué van a traer al mercado desde Mediatek para el 2023. Bueno, es eh, solo por el comienzo del 2023. Ah. Tenemos muchas cosas para todo el año, pero acá tenemos en un suite que eh, es por invitación únicamente eh, tenemos varios demos que vamos a compartir con ustedes. Entonces, podemos ver eh, a ver si doy vuelta a la cámara. No, no. Genial, no. porque vamos a tener cosas, entonces, VIP para la audiencia. Entonces, por ejemplo, pueden ver un demo de un horno inteligente de General Electric que aún no salió al mercado, va a salir el wow. mes que viene. Entonces, ese es uno que puedes controlar. Detecta la comida que tienes, cuánto tiempo hay que cocinarlo, si lo quieres más crujiente o no. Y puedes monitorear el tiempo de cocina, te manda notificaciones. Eh, aquí vamos a ver un poco también el nuevo iRobot. Y aquí tenemos un, un compañero interactivo que se llama Snorbo. No Ahí sé también. si te ve bien. Sí, sí se, se ve bien, pero cuéntanos, para los que no lo saben, ¿qué es un compañero interactivo? Entonces, está tiene adentro un chipset y inteligencia artificial, que es un amigo del niño, que le puede ayudar a pre hacer preguntas, a hacer tareas, a despertarlo, a tocarle música. Y Aquí pueden ver un poco más de cerca cómo es. Wow, está muy interesante. Eso que vemos ahí es una pantalla, porque veo que, que estaba como haciendo gestos. Es una pantalla, sí, está cantando, pueden ver. Tiene como una luz. Está bien bonito y bien interesante. Pero cuéntanos, de la iRobot, ¿qué diferencia hay o qué novedades trae eh, desde el punto de vista de MediaTek? Bueno, no lo tengo ahora a, a, a mano, pero bueno, eh, agregando un poco de inteligencia artificial, así se choca menos con cosas que están en el camino. Fantástico, <risa> fantástico. Cada vez más inteligentes estos electrones. Sí, bueno, acá es eh, una de las cosas que mostramos, y acá de verdad bien rápido, es el tema de todo el ecosistema de Wi-Fi 7. Ya Wi-Fi 7, para los que no conocen, es lo que se viene en temas de Wi-Fi. Eh, nueva conectividad y una de las ventajas que tiene Wi-Fi 7 que maneja tres frecuencias, las 2.4, las 5 y las 6. Una de las cosas más importantes o especificaciones se llama MLO, Multilink Operation, lo que permite mezclar y transmitir a la vez vía dos bandas, lo que nos da más ancho de banda. Acá, entonces, como acá ya mostramos, eh, por ejemplo, pueden ver acá una conexión de 5 megabits de velocidad entre un laptop y un modem. Eso son velocidades locas, ¿sí? Muy, muy altas. Muy altas. Y eso está en vivo acá funcionando. Eh, otra de las cosas que estamos mostrando también es, es algo que llamamos para el tema de automotriz, todo lo que es el cockpit, también con inteligencia artificial, lo que nos permite acá poder ver lo que sería la pantalla principal de la, del infotainment, que es información y entrenamiento. Esto es lo que vería el chofer abajo, que podemos ver la velocidad, la distancia, todo tipo de datos. Y esto sería una pantalla de entretenimiento para el viajero que está detrás. Pues todo esto va dentro de otro demo del carro. Amiga, acá aquí ¿qué chipset, ¿sí? ¿qué chipset tenemos de mi Entonces, acá hay un chipset que se llama MT2735 que es un chipset con telemática 5G y es especial hecho para este tema de eh, cockpit de auto de eh, automotivo. Sí, es un chipset muy que tiene también APUs de inteligencia artificial, que tiene GPUs de gráficos y un CPU, pero enfocado en el tema de información y entretenimiento en el vehículo. Amica, algo que nos preguntaban muchísimo, y no sé si lo tienes ahí, la verdad, me disculpo en caso de que, de que me esté adelantando a lo que va a venir al, al mercado, pero muchos dicen cuándo vamos a ver Amibia Tech en un programa a nivel de smartphone. ¿Eso pasará este año o todavía no sabemos? No, no sé si fue cuándo. Eh, también el número de teléfonos o dispositivos pegables todavía no es tan grande. Uh -huh. eh, pero bueno, si quieren hablar un poco de smartphones, hablemos de smartphones. Voy para la estación de smartphones. Genial. Ah, aquí es vemos. Grande, parece... Sí, está gigante <ríe> ese bus que tienen ahí. Entonces, acá lo que estamos, tenemos dos teléfonos. Uno de todos es el Vivo X90 que lleva nuestro Dimensity 9200 y tenemos el Rock 6D, un teléfono de gaming completamente de ASUS, que lleva nuestro Dimensity 9000+. Y lo que estamos mostrando es el tema de Ray Tracing. Ray Tracing, como pueden ver acá, es una característica normalmente que es para gamers, más que nada en consolas de juego o juegos de PC, pero no el móvil, porque es muy difícil hacerlo y consume mucha batería. Entonces, lo que hace Race Tracing, si pueden ver el video, es como si estamos viendo, si hay una luz dentro del juego, seguimos esa luz, lo que hace alumbrar en más detalles las imágenes y de esa manera el gamer el que está jugando recibe una imagen mucho más verdadera. No, no ah, Entonces, para contestar tu pregunta, es, estamos trabajando con los fabricantes de teléfonos, obviamente, y la idea es en algún momento tener un pegable, pero somos pocos los que usamos pegables. Wow. <ríe> Cuéntame. Wow, wow, bueno. ¿Y cuántas tecnologías de, de MediaTek están ahí metidas para lograr tanto poder en Ray Tracing? Porque yo me imagino que está Hyper Engine, está... Vision y algunas otras en ese simple demo que nos acabaste de, de mostrar ahí en pantalla, ¿no? Sí, entonces eh, Hyper Engine, aunque es un nombre, tiene cuatro tecnologías. Una de conectividad que te deja elegir y, eh, entre automáticamente el teléfono detecta 5G o Wi-Fi, cuál es la tecnología mejor y puede hacer el cambio para que la, tener continuidad en el juego. Tenemos el motor que sabe detectar cuando tocas la pantalla y dar respuesta inmediata de esa manera cuando estamos eh, jugando. Es muy importante que dispares si y el tiro salga inmediatamente. Tenemos el, el motor de visualización para ver el contenido eh, y tenemos también el de administración de, de recursos ¿no? que también los juegos consumen mucha batería y queremos no consumir batería. Otra que tenemos acá es, eh, llamamos, eh, bueno, aquí pueden ver MediaTek Magic, que es con bueno, 890, que es la más alta, y MiraVision 890 también, y IntelliSync que es 3.0, que sabe detectar, bajar el consumo de batería cuando no estamos tocando la pantalla y se activa cuando eh, movemos la pantalla. Entonces, hay bastantes. Ahora están ahí haciendo un, un demo. Aquí les muestro. Este ¿Ah? es un demo de Dolby Atmos con parlantes inalámbricos conectados Wi-Fi 6. Espectacular suena realmente. Sí, entonces, y otra cosa acá tenemos el tema de Chromebooks, que son, eh, y acá lo que mostramos es una hora de batería, una vida de batería de 16 horas. Excelente para cualquier trabajo, sea en educación, sea en trabajo remoto, o para ver películas. Entonces, acá tenemos el, el Acer Spin 513. Acá tenemos el HP, HP Chromebook 360, este, que lleva nuestro MediaTek Companion 1200. Acá tenemos el Asus eh, 14 pulgadas, que lleva otro chipset Companion 1200. Y acá es otro más igual. Entonces Chromebooks es un, algo que es bastante importante en algunos mercados, como el de Estados Unidos, eh, y también tenemos demos, de esos, después tenemos otros tipos de demos, de todo tipo de tecnologías de televisión digital, todo lo que es 5G fuera de teléfonos, modem para casas, hotspots, todo tipo de tarjetas. Eh, para conectividad 5G y un demo que podemos medir. Eh, esto es un prototipo, podemos medir todo lo que es indicadores de salud de la persona a través de la cámara y nos da todo tipo de metal como cómo estamos relajados, activos, durmiendo, equilibrio, metabolismo, el corazón, todo eso. Wow. Esto es la mayoría de las cosas Amica, que tenemos ¿qué acá. Eso, ¿Qué de todo eso llegaría a Colombia y a Latinoamérica? Porque vemos cosas que están muy avanzadas. Sobre todo ese último demo de, de salud está increíble. Ese demo de salud es un prototipo, entonces todavía no está en ningún lado. Creemos, durante el 2023 creemos que se va a lanzar. Y sí, no tengo duda que en Colombia llegará ¿no en 2023, 2024. Wi-Fi 7, yo creo que llegará en uno o dos años, ya que la certificación Wi-Fi 7 será en diciembre de este año. Entonces, muchos fabricantes y muchos operadores están esperando que ocurra esa certificación. Entonces... Amiga, última pregunta que nos pidieron que no dejáramos de, de hablar de esto y es para gaming, ¿qué nos puedes ofrecer este año? ¿Qué, ¿Qué va a traer MediaTek para los fanáticos de los videojuegos? Bueno, creo que una de las cosas que hablamos, en, anunciamos en noviembre junto con Sony, es el nuevo VR set de, de PlayStation. Y bueno, eso tiene que salir en Próxima semana, no sé exactamente, pero eso es la primera gran novedad que viene. Increíble. O sea, esto estamos hablando de, de una especie de headset para realidad virtual, ¿no? Para el PlayStation, sí. Espectacular. Y seguramente vamos a ver más sorpresas a lo largo del año de parte de ustedes para los gamers, ¿no? Sí, bueno, tenemos en MWC Barcelona en marzo, así que a esperar a ver qué anunciamos ahí. <risa> Perfecto, Amica, mil gracias por tu tiempo y por contarnos un poco de las cosas que vienen a nivel VIP de MediaTek. No, gracias a Teccetera y a todos, y feliz año y tecnológico. <risa>